Si estás viendo este vídeo en la temporada número 2 del juego de Fortnite, tienes que dejar un buen like ahora mismo o tendrás mala suerte durante toda la temporada. Chicos, antes de empezar con el vídeo Os recuerdo que podéis conseguir Una skin de la tienda o el pase De batalla de manera gratuita con este vídeo Así que chicos, prestar muchísima Atención porque empezamos ¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Mr. MisterDeneox y chicos Os invito a que os quedéis Durante todo el vídeo porque os va A gustar muchísimo. Chicos, bienvenidos A Fortnite de nuevo y es que En el día de hoy traemos algo Muy interesante. Ya sabéis que dentro Del juego de Fortnite siempre hay que Trucos que la gente no logra saber hasta pasados unos días o incluso algunas semanas después de que entren en el juego. Así que si te interesa saber cuáles son los 7 trucos principales de Fortnite en esta temporada nueva del juego, te invito a que te quedes durante todo el vídeo para no perdértelo. Así que chicos, hoy no me voy a enrollar con la intro, ¿vale? wow! <risas> Lo dicho chicos, no me voy a enrollar mucho hoy con la intro, simplemente deciros que si utilizáis el código MISTERDENEOX en la tienda de Fortnite... No me jodas, tío, que viene otro, tío, no quiero llorar, no quiero... Ir. Así que chicos, si queréis apoyar al canal de la mejor forma que podéis hacerlo es con el código MISTERDENEOX en la tienda de Fortnite, siempre que vayáis a comprar cualquier artículo. Así que si vais y apoyáis un creador, código MISTERDENEOX y también os servirá para participar en el sorteo que os voy a enseñar ahora. Así que chavales, empezamos con el vídeo, suscríbete si todavía no formas parte de la familia y empezamos. Recuerda, con el código NEOX en G2A tendrás un 3% de cashback y además puedes conseguir los mejores juegos al mejor precio. Link en la primera línea de la descripción. ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis o el pase de batalla? Ahora puedes conseguirlo en dos sencillos pasos. En primer lugar, solo deberás poner el código MRDENEOX en la tienda de Fortnite para apoyar al canal. Y chicos, os aseguro que voy a estar comprobando que todo el mundo lo está utilizando. Bueno, en verdad no hay manera de comprobarlo, pero chicos, utilizarlo que es gratis y eso ayuda muchísimo. Y ya por último, solo coméntame debajo de la sección de los comentarios cuál es tu ID de Epic Games. Una vez hecho eso, ya estarás participando hermano, mira qué fácil y sencillo para toda la familia Empezamos con el vídeo Vale chicos, antes de empezar con todos los secretos de esta temporada Quiero enseñaros algunas pistas y detalles de la lobby del pase de batalla nueva que han metido Ya que quizás muchos de vosotros no os habéis familiarizado todavía con este nuevo panel dentro del lobby del pase de batalla Lógicamente tenemos el sistema de ventilación que nos llevará directamente a la habitación secreta de Deadpool Donde aquí podrás resolver algunos de los desafíos que te piden para poder conseguir la skin de Deadpool a lo largo de esta temporada Además si accedes al ordenador de esta habitación automáticamente se pondrá el username y el password lo que te dejará acceder a los archivos privados de Deadpool y a los archivos de los desafíos para poder completar las misiones y obtener la skin gratuita. Vamos a ir ahora otra vez al lobby, pero ahora vamos a ir a la sección de los agentes. Y es que uno de esos agentes ya está disponible ahora mismo. El primero de ellos, que es Brutus, nos deja acceder adentro de la habitación oculta. Y es que si os acordáis del Winterfest estaréis sabiendo que podíamos ver y observar la habitación al completo por lo que en esta situación también han querido más o menos igualarlo y hay diferentes detalles que quiero que veáis de la habitación secreta de los agentes... Por ejemplo, si tocamos la ruedecita esta que hay aquí encima del tubo de la ventilación O no sé qué será Os vais a estar fijando que se puede girar poco a poco Y que acaba saliendo algún tipo de aire a presión Cuando ya llevamos un rato girando Después, por ejemplo, chicos, tenemos esta Diana Con la cara de Deadpool, la máscara de Deadpool justo en el medio Y parece ser que le han clavado un cuchillo justo en la cabeza <ríe> Y es lo más divertido, es que... Puedes lanzarle un hacha Así que si estos secretos ya han empezado a suceder con solo uno de los agentes disponibles que tiene la agencia Dentro de 13 días aproximadamente tendremos desbloqueado el segundo agente de esta agencia secreta Así que estaremos muy atentos y os estaremos trayendo todas las novedades y secretos que vayan a llegar al juego Y es que como bien sabéis chicos esta temporada ha sido llamada la temporada top secreto y si el vídeo trata de secretos, imaginaros todos los secretos que hay por descubrir todavía en esta temporada Y es que chicos, quiero deciros que dentro del juego oficial actualmente existe también la lobby del pase de batalla En el juego mismo, es decir, puedes encontrarla tú mismo en el mapa Puedes ir, jugar y jugar en la propia habitación que sale en el pase de batalla en el lobby Lógicamente esta ubicación es de muchos secretos todavía Por descubrir, como por ejemplo La katana Hay una katana disponible Prácticamente para ser utilizada Dentro de esa ubicación Significa eso que pronto... Va a ser añadida al juego oficialmente... Tal y como llevamos tanto tiempo pidiéndola... Muchos secretos se esconden alrededor de todo el mapa de Fortnite... Así que chicos, os recomiendo que activéis la campanita del canal... Para no perderos ningún vídeo... Y para estar al tanto de todo lo nuevo que vaya a llegar al juego... Estos han sido un pequeño resumen de todos los easter eggs... Si este vídeo llega a 5000 likes en menos de 24 horas... Os subo la segunda parte con easter eggs que nadie ha encontrado hasta el momento.